Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os traigo el lance de un alce 5 estrellas, tres ciervos Sika 5 estrellas y un bisonte 5 estrellas. Realmente cacé anteriormente otro bisonte, pero por problemas técnicos en vez de estar grabando. La partida estaba grabando el chat que teníamos en el disco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a acercar al lago, vamos a echar un vistazo. Allí tenemos un tres estrellas, una hembra, otro tres estrellas. Y tenemos un sica cinco estrellas. Tenemos nuestro primer Sika cinco estrellas. Nos vamos a acercar poco a poco, un poquito más, detrás esta, de, esta, de esta vegetación, a ver si podemos hacer un buen lance. Aprovechando que el aire va a nuestro favor, no, no, no nos van a detectar y estamos suficientemente lejos para que nos escuchen yo creo que desde aquí vamos a echar vistazo, lo tenemos allá localizado pues nada, vamos aquí escondidos hace el lance, cogemos el 3006, apuntamos respiramos un poquito, vamos a ver contenemos la respiración y vamos otra vez, venga, y disparamos Vamos a ver de nuevo, madre mía que impacto, se ha quedado el animal tieso, sale el resto corriendo y vamos a marcarlo y a recoger nuestro animal. Es el primer zika que he encontrado, la verdad es que en esta zona de aquí abajo de Aguas Claras, que es la única que tenemos que pagar, que tenemos que comprar el pase para poder cazar, hay una cantidad de animales que es impresionante para mí es la, la mejor zona zona del mapa ahí tenemos un comedero de kodiak lo que pasa es que para llegar a este lago está un poquito poquito difícil puesto que no está cerca de ningún de ningún puesto tenemos que subir la montaña y bajar pero es un lago muy muy prometedor nos pegamos la carguita vamos a recoger a nuestro Sika y a ver la genética y la puntuación que nos arroja lo tenemos aquí, vamos a hacernos una, una fotito, la foto de rigor, nos colocamos, ponemos el modo cámara, levantamos un poquito, vamos a ver, yo creo que así va a estar, bajamos un poquito, nos acercamos a ver un poquito más, encuadramos la foto y la hacemos. Ya tenemos nuestra foto de recuerdo ya ahora vamos a recoger a nuestro animal y a ver su genética la hemos impactado en el pulmón tiene una genética de 93 con 34 y vamos a ver la, la puntuación tenemos 434 puntos la verdad es que es un animal con una genética alta media y voy a poner el mapa para que veáis donde dónde ha sido batido veis en este laguito que hay en medio y continuamos la nos hemos venido al norte, ahí tenemos un grupo de alces, vamos a mirar, Ese tiene un 5 estrellas, un 5 estrellas, tiene la cuerna grande, está ya casi blanco, cogemos el 338, y en cuanto pase de ese árbol, vamos a disparar. A ver, disparamos, ha caído, veámoslo de nuevo, madre mía, el impacto, como ha caído el, el animal... ...y vamos a, a recogerlo... ...estoy en esta zona del, del norte... ...del río ese que sube de, de sur a norte... ...y la verdad que es una zona buenísima... Mira, ...ahí tenemos un tres estrellas también que se iban ...y en esta zona tenemos varios abrevaderos de bisonte americano... ...que os conviene visitar... ...vamos a recoger a nuestro animal... ...tenemos aquí el lago... Se podrá cruzar, no, no, voy a dar la vuelta, no vaya a ser que, que sea muy profundo, y ahí van corriendo ese tres estrellas habrá que, que visitarlo, no creo que llegue a cinco puesto que el pelaje ya era muy claro, pero bueno, vamos a ver la puntuación que tiene este animal, madre mía, qué cornamenta a ver dónde nos ponemos para hacer una, una foto, yo creo que desde aquí a ver... Nos giramos un poquito... Mira, una foto muy bonita... Desde luego... Hacemos la foto... Y vamos a ver la, la genética... de donde le hemos impactado... Le hemos dado un doble pulmón... Ha sido una muerte rápida... Tenemos 90 con 78 Una genética un poquito bajita... Y la puntuación... 461... Pero vamos a ver la, las cuernas... Que, que tiene una, unas palmas impresionantes madre mía qué amplitud qué animal más bonito pues nada lo vamos a, a disecar y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido cazado en toda esta zona venís desde el puesto andando a esos laguitos de ahí y encontraréis muy buenos animales seguimos con la caza estamos en el lago de, de aguas claras allí tenemos los guapos nada no no tenemos nada interesante vamos a mirar ahí enfrente a los chicas un estrellas vamos a ver a hembra joven un 5 estrellas tenemos otro 5 estrellas así que cogemos nuestro 3006 vamos a apuntar, respirar un poquito, venga otra vez y paramos Veamos de nuevo Le hemos dado un pelín alto, le hemos dado un pelín alto, salen corriendo los animales, así que vamos a, a seguir la huella, a ver dónde cae. Seguimos al animal mira ha caído ahí no hace falta que seguir la sangre ha caído el animal directamente y ahora vamos a, a recogerlo recargamos nuestro rifle y vamos por toda la orilla no nos importa correr ahora puesto que sabemos que los animales se han ido y la verdad es que no se va muy largo se van a los 200 como mucho 300 metros mira allí había se han quedado otros chicas pero nada son, son animales bajitos ya irán creciendo, se quedan ahí en el, en el recodo ese, hay como una pequeña playa y se quedan ahí bebiendo y no se ve muy bien. Pero bueno, luego les echaremos otro vistazo. Nos pegamos una carrerita hasta la marca que hemos puesto ahí para recoger a nuestro chica Y a ver qué puntuación nos arroja y qué genética tiene. Desde luego decir que esta zona del, del mapa es impresionante es impresionante porque tenemos aquí los animales con una genética buenísima veis como no le he dado muy bien le hemos dado un pulmón pero un poquito escorado tenemos una genética de 95 con 19 muy buena genética y a ver si las cuadras que tenemos ahí una cuernas bonita amplia a mí el ciervo de cola negra es el ciervo que menos me gusta por la por el tamaño y la forma de las cuernas pero que os reconoce que es un animal hermoso y tenemos 480 puntos de, de puntuación que nos ha arrojado así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido lo ¿No venimos en esta casa en este, este lago y esta zona del sur es impresionante y vamos a seguir con la caza Vemos la manada de bisontes ahí enfrente, vamos a mirar con los primáticos a ver si lo... Mira, hay un 5 estrellas, tenemos un 5 estrellas, señores, nos ha crecido el 4 estrellas que teníamos, ya está en 5 estrellas, cogemos el 3006. perdona, el 338, se nos levanta el animal, vaya, se nos ha parado el juego, a ver si reacciona, ya... ...ya está movimiento... ...ya está movimiento... ...se nos mete para abajo... ...a ver si sale por detrás... y si podemos... ...vamos a desplazarnos... ...mira ya va andando... Ahí lo vemos... ...apuntamos y... ...disparamos... ...veamos de nuevo el impacto... ...le hemos impactado por lo menos en un pulmón... ...y ahora a ver hacia dónde nos va el animal... ...salen todos corriendo allí... ...marcamos el punto más o menos por donde hemos disparado y vamos a recogerlo quiero decir que previamente había cazado también otro visón de 5 estrellas pero como estábamos en el chat de disco y estaba también compartiendo la pantalla yo no sé lo que hice pero en vez de grabar el lance lo que grabé fue la la sala de discos, así que solamente tengo la, las fotografías que dice el animal y no puedo compartir con vosotros el, el lance, pero ya tenemos nuestro segundo bisonte 5 estrellas y a ver qué puntuación nos nos arroja. Vemos ahí las burbujas de los animales, vamos a ver si localizamos la sangre, no, no, se nos ha quedado la marca un poquito retrasada pero bueno, vamos a buscarla, seguimos avanzando mira, si sí, lo tenemos allí, lo tenemos allí en nuestro animal pues vamos a darnos una carrerita y a recogerlo estamos en el, en el norte, más o menos en el centro del norte luego os pondré el mapa en el río que cruza toda la reserva de, de norte a sur y mira, qué pelo más blanco ya es un animal ya muy viejo vamos a ver la genética le hemos importado en un pulmón y una arteria, y ahora vamos a ver la genética, que no será muy alta, efectivamente, 89,33, este animal iba a morir pronto, y a ver la puntuación que nos arroja, 465 puntos, pues nada, vamos a disecarlo, y os pondré el mapa para que veáis la zona donde ha sido abatido, y seguiremos con, con la caza, pues seguimos cazando. Estamos otra vez en, en la zona que más me gusta del mapa, en el sur, vamos a mirar, mira, ahí tenemos otro Sika cinco estrellas, pues nada, cogemos nuestro .30-06, apuntamos y, sí. venga, disparamos, veamos el nuevo disparo, le hemos, le hemos dado un poquito trasero, un poquito trasero sale el animal corriendo pero ya vaya agachado vemos que va agachado y yo creo que va a caer por allá atrás efectivamente va a caer por allá atrás pues hemos visto la, la nube de polvo que se levanta cuando muere un animal así que vamos a, a recogerlo os recomiendo que visitéis mucho esta zona de aquí abajo que es la como dije antes la única que tiene hay que comprar el, el pase para poder cagar la licencia, pero es una zona maravillosa de animales. No es muy grande, pero sí tiene una diversidad y cantidad de animales impresionante. Pues nada, vamos a subir aquí esta pequeña meseta, que es donde se ponen los chicas. Vamos a localizar el rastro de sangre. Sí, por aquí viene el rastro. Vamos a ver ahí enfrente. ...que suele haber guapitis también allí... ...nada, no, no tenemos nada... ...ha salido huyendo todo todos los animales... ...a pesar de algo muy interesante... ...una estrella, dos estrellas... ...y ya vemos allá nuestro animal... ...que ha muerto aquí en la orilla... ...y vamos a recogerlo... ...y a ver la, la genética y la puntuación... ...lo ¿No ves, le hemos dado el hígado... Un, ...un tiro un poquito bajo... Tenemos 92,39 de genética, una genética ya bajita, y una puntuación de 471 puntos. Pues nada, disecamos nuestro animal, os pongo el mapa, miramos por ahí, si hubiera alguno más, pero no, no encontramos nada más por ahí. Os pongo el mapa y yo creo que me voy a, a montar el vídeo. Esto es todo por hoy, gracias.